Prilines de todo el mundo os está hablando en directo como todos los días ya en esta situación eh, os habla luis desde madrid y todos los Prilines que, que están en el salón de zoom que por cierto el salón de zoom lo abrimos todos los días a las 9 de españa las 21 horas de españa debajo tenéis el enlace han estado hablando con don alberto el letrado una una conversación muy interesante ahora vamos a hacer un resumen para el vídeo y luego el vídeo el vivo lo hacemos no tiene hora fija por eso el vivo es bueno que estáis suscritos y con campanita para que os avise porque ahora en este momento pues ya son las 21:46. entonces suscribiros el que no esté suscrito que vea luego este vídeo bueno hoy qué vamos a hablar día 12 del confinamiento estamos todos confinados en todo el planeta y vamos a hablar de cómo es el tema de los papeles ahora en españa vale tengo aquí un vídeo que os quería poner una buena noticia que el ministro de, de aquí de inmigración mira os lo pongo y juzgar son 45 segundos primeros juzgar vosotros mismos en el ámbito de la secretaría de estado de migraciones por una parte eh, los procedimientos y la forma de funcionar en lo que es extranjería, en lo que es los sistemas de acogida, se han adaptado a las nuevas circunstancias para poder seguir cumpliendo en plenitud las funciones que desarrollamos. Y, además, también puedo informarles que en el ámbito de los permisos de trabajo para extranjeros que están en España de forma regular y que pueden podrían trabajar como médicos enfermeros enfermeras en general eh, personal sanitario hemos agilizado todos los procedimientos y estamos concediendo los permisos eh, de trabajo de una forma eh, expresa habéis visto no prilines que eh, todos los que estéis en españa y, y tengáis relación con la medicina eh, médicos enfermeras celadores Acabáis de oír al ministro el eh, no, comunicado no que ha hecho. Nada. Está, está dando permisos de trabajo express. ¿Vale? No os he eh, nada, Luis. Eh, bueno, ahora, te lo, te, ahora me oís. Eh, ahora lo arreglo, Jorge. Bueno, es que estamos en el vivo en YouTube ya. En eh, YouTube sí si me oye. Entonces, eh, Prilines, que lo que os digo, que los que tengáis relación con la salud permiso de trabajo express, lo ha dicho el ministro buena noticia luego los que no sepáis en qué trabajar eh, no lo voy a repetir pero en el vídeo que hicimos antes de ayer miradlo abajo ideas para trabajar en estos momentos de, de, de situación de pandemia tanto para trabajar desde casa como fuera es cierto y, y y os digo yo una cosa que me ha llegado hoy en murcia están buscando temporeros vale para el tema de la recogida de la fruta en murcia y seguro que en muchos sitios más de españa buscar en google trabajo de temporeros murcia o de otras zonas están buscando gente por supuesto y con vuestra mascarilla lo que hablábamos miraros el vídeo de cómo trabajar en estos momentos bueno os digo lo de siempre aquí os damos nuestra opinión vale la, la de los invitados y la mía personal inteligencia colectiva eh, el que quiera las 24 horas tenemos el grupo en telegram debajo está el enlace y la tertulia que hacemos aquí en zoom todos los días a las 21 horas eh, Vale, el vídeo lo hacemos en medio el vídeo no lo hacemos a una hora fija por eso para hay que estar suscrito al canal vale con la campanita activada voy a cederle la palabra a don alberto tengo aquí un comunicado del ministerio del interior que nos dice del 26 de marzo qué debo de hacer si deseo solicitar la protección internacional en este momento tener en cuenta a ver eh, está funcionando el estado español está funcionando pero las citas presenciales todo eso está congelado vale es lo que nos va a aclarar ahora don alberto qué sucede si tengo una cita para formalizar mi solicitud Entrevista con la Policía Nacional o para renovar mi documentación durante el, el estado del periodo de alarma. ¿Qué tengo que hacer si tengo una cita para hacer la segunda entrevista en la Subdirección General de Protección Internacional, Asilo, refugios durante este periodo excepcional? ¿Qué sucede si mi procedimiento de solicitud de protección internacional o solicitud de reconocimiento del estatuto apátrida se encuentra en tramitación? ¿Qué, qué, qué puedo hacer? Y si, vamos, todas estas preguntas nos las va a resolver a don Alberto y nada pues ah y una cosa muy interesante eh, los que estáis en españa van a probar mañana viernes si no es mañana viernes va a ser el próximo martes el consejo de ministros una ayuda para los, los que no pueden pagar su alquiler vale van a hacerlo ahora lo va a explicar mejor con alberto vale de eso también tenemos que hablar y poco más, el comunicado del Ministerio del Interior, Priline, no lo voy a leer porque no quiero dormir, ¿vale? Pero lo tenéis en Telegram. En el grupo de Telegram tenéis el comunicado oficial del Ministerio del Interior, ¿vale? Que lo sepáis. Y que no sepa entrar a Telegram, debajo de este vídeo y de todos los vídeos de Priline tenéis el enlace. Le voy a ceder ahora la palabra a Don Alberto para que nos responda a estas cuestiones. Don Alberto se me oye bien sí no sí lo único que no le vemos a mí ahí ay, ay ya está ya está perfecto ahora ya todo vale, pasa. vale vale bueno vamos a ver eh, las cuestiones eh, es muy digamos eh, sencillo ¿no? vamos a ver, la oficina de asilo y refugio OAR y las comisarías donde se practican y se tramitan todo lo que es la eh, el negociado del el asilo y refugio y la protección internacional Permanecen, digamos, para otros negociados y otras labores. Es la tramitación de las tarjetas, ni blanca ni roja. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues significa que si a ti te han dado una cita para el 20. Vamos a ver, estamos a 20. ¿Cuántos? 26 de, 26 de marzo estamos. Si te han dado la cita para el 27 de marzo, que es mañana viernes, pues no vas a ir. ¿Por qué? Porque es que está suspendido. La cita está en suspensión. ¿De acuerdo? Significa que cuando se levante el estado de alarma o cuando dentro del estado de alarma se vayan habilitando eh, tramitaciones o se vayan habilitando negociaciones o cualquier otra, digamos, eh, a juicio del gobierno, otras posibilidades que, te, que tenga que hacer la sociedad civil, pues entonces se irá a tramitar esa, esa, digamos, cita previa que habrá que volver a solicitar. Porque esta está suspendida. ¿De acuerdo? Bueno. Esto era una pregunta. ¿Otra pregunta cuál era? Sí, no, bueno, que el, el tema de los alquileres, eh, aunque está sin sí. aprobar, y yo sé que a don Alberto le gusta solo hablar de lo que está aprobado, pero yo sé que mañana el Consejo de Ministros Especial que hará mañana. ¿Las o sea, ayudas? Sí, las ayudas. Si sabe usted bueno, algo, y si no, las lo posponemos a... para que lo, hasta que lo aprueben. Lo que no, mira, preferir. yo y, sí que no es que me guste, Luis. Es, es muy sencillo. Mira, eh, este gobierno, que yo no quiero significarme. Eh, al respecto en materia política, este gobierno lo que hace es lanzar, pues digamos, fuegos de artificio de carácter eh, de marketing, es decir, vamos a dar una ayuda de, de, de, de alquileres. Claro, la gente dice, joe, pues, oye, esto es que verdad, macho, estos, estos molan. Estos que están aquí, fíjate. No me agarre, don Alberto, no me agarre. Vamos al tema técnico, pero sí, estoy de acuerdo <risa> con usted. ¿eh? No me agarre. Sí, sí, esto qué bien, ¿no? Y luego resulta que te pones a leer las cosas y decir, vamos a ver, eh, la ayuda al final es para tres, que cumple una serie de mil requisitos y que normalmente. Es que decir, las ayudas que te dan es cuando están en el papel, aprobadas por el BOE vamos a ver cuáles son las que, los requisitos que cumplimos y qué situación la que tenemos porque es cierto que tienes que tener una declaración de la renta una actividad económica una digamos progresión pero en materia de eh, Vale, de perfecto pues entonces el tema de las ayudas vamos a esperar que lo aprueben para ver la letra pequeña claro. que como usted bien dice puede ser un globo sonda y en cuanto lo aprueben sí, que está no previsto no. a ver en qué queda no, no, no. Claro, sí, sí, me, me parece bien, don Alberto. Háganos el resumen que nos ha hecho antes en la tertulia de Zoom, por cierto, han estado unos privilegiados aquí, porque han estado sentados con don Alberto y, y de forma gratuita les ha estado resolviendo todas sus dudas. Una, una ventaja que bueno, tiene aquí los de Zoom, eh. El, el, el, super, el super resumen que les ha hecho usted. Hágaselo un poco a los prelines de YouTube, ya que sí. están. Es bueno, que vaya, mira. vaya por delante que sí, sinceramente me, me quedo sorprendido y maravillado de, del público objetivo que tiene Prixline, porque la verdad es que son un encanto todos, son gente súper maravillosa, extraordinaria, eh, gente muy educada, se pone en contacto conmigo y la verdad es que están llevando esto en sus respectivos países con muchísima paciencia y de verdad que da gusto trabajar con ellos, la verdad que sí. Y bueno, pues eh, vaya por delante lo que acabo de decir y eh, un poquito el esquema que os estaba hablando antes, ¿no? Eh, ¿Cómo afecta en el mundo jurídico lo que es la, eh, la situación de pandemia? no eh, Evidentemente es una situación extraordinaria, es una situación que a todas luces pues, nos pilla a todos del de imprevisto y sobre todo incide en dos cosas que para mí son muy importantes, que son la suspensión de los plazos procesales, los plazos administrativos, la prescripción, la caducidad y sobre todo lo que es la falta de liquidez que ¿no? este, es este es el peor digamos dato que podemos tener ¿no? la falta de liquidez y la falta de circulante que tienen ciertos eh, eh, tejido empresarial como son los autónomos en españa que es más del 80 ciento del tejido empresarial es autónomo pues esto genera pues lo que estamos antes hablando los los alquileres las compraventas todo este tipo de, de cosas que es lo que mueve la economía española entonces bueno eh, para no irnos un poquito del hilo eh, Vuelvo a repetir que la situación, cómo impacta en el plano jurídico, pues eh, la legislación que eh, afecta a la situación de, de alarma, al estado de alarma, es la Constitución, el artículo 116, el 56, el 28.2, eh, el Real Decreto 463, el 465, el 13 y 14 de marzo del 2020 y eh, la Ley Orgánica 4-81, la Ley Orgánica 15-2015, el 30 de marzo. Entonces, don, don Alberto, un, un inciso. Una persona que tenía que renovar la tarjeta roja, por ejemplo, en estas fechas, o que tenía la cita para la primera entrevista, esos casos prácticos, que les dígale a los prilines de YouTube pues un estos, poquito. Eh, sí, como os vuelvo a repetir, que el, toda lo que es eh, la actividad administrativa queda en suspenso. Eso por la disposición adicional tercera del Real Decreto 463 del 2020 de 13 de marzo. Mire, don Alberto, lo que dice Andrea, Andrea Mejía en estos momentos en el chat de YouTube dice, hola, ¿qué pasará con los procesos de asilo que estaban en curso? Mi esposo está esperando la segunda cita, dice Andrea Mejía. ¿Qué le podemos decir, a Andrea? Bueno, sobre todo, vamos a ver, eh, eh, vengo diciendo que el Estado de Derecho español no se ha perdido, no se ha quedado en suspenso, el Estado de Derecho español continúa. Lo que pasa es que hay una serie de circunstancias que quedan, digamos, como bien dices tú, Luis, congeladas. ¿Qué significa? pues tú has empezado una tramitación el 1 de enero y resulta que tenés que, que, digamos, manejar una documentación que has presentado el 3 de febrero y te ha pillado el estado de alarma ahora, pues eso no lo pierdes, eso lo tienes ahí. Lo que pasa es que ya no puedes ir a la oficina porque la oficina está cerrada, eso está suspenso. Es decir, cuando se levante el estado de alarma, tendrás que poner en contacto con la misma oficina, pedir una cita previa para, digamos, eh, reactivar toda la documentación que tenías presentada anteriormente. Si es que la tienes presentada, Correcto. sobre todo estaros tranquilos porque todo lo que habéis presentado no lo perdéis. Oye, don Alberto, y el que ha entrado de turista y le están corriendo los 90 días estos de turista no, y tiene que no, estar no. confinado, ese que qué no, le podemos no, decir. No, no. Yo pregunto no, por... pregunto. no, no, no, no, no corren no, no, eh, la suspensión de, digamos, por, por mor la... eh, de la disposición adicional tercera, la suspensión de los plazos administrativos no corren los, los, los plazos de turista. Es decir, tú has entrado el 1 de febrero. Y hasta que fue el 11 de marzo, cuando no sé cuándo fue. Sí, por ahí fue, sí. No, no, no sé exacto. Ahí, Creo que el 11, sí. Sí. Eso es lo, los días que has consumido como turista. Si luego el estado de alarma dura un año, eso no No, cuenta. no te cuenta, ¿no? No te cuenta. Empieza a contar, eh, digamos, el, el tiempo que tienes que gastar desde el 1 de febrero hasta el 15 de marzo. ¿Vale? Pues por, ejemplo, mes, y medio, por mes y medio después de cuando levanta el estado de alarma. ¿Vale? Perfecto. O sea, no significa que estén tranquilos. Es decir, yo os digo desde aquí. Es, Tranquilos, no pasa nada. Eh, me están llamando al despacho por teléfono diciéndome que es que resulta que se tienen que ir porque han pagado el hotel y resulta que habían pactado hasta el 31 de marzo y ahora me tengo que ir y tengo que buscar. No, vamos a ver, tú te quedas en el hotel. Lo que estaba diciendo antes, los los, los contratos de carácter eh, civil <coughs> tienen implícita dos, dos digamos, Cláusulas que son la cláusula rebus y que está antibus y, y la cláusula pacta sunt servanda ¿Qué significa esto? Que impera el principio de la buena fe y significa que no es que se puede modificar, se puede suspender y se puede resolver el contrato de común acuerdo. Que significa que, como no puedes salir a la calle a buscarte un, un chalé o a buscarte un apartamento, no te pueden desahuciar tampoco, porque es que los jugados no funcionan. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en ese caso? Pues pactar de buena fe con la persona que te está alquilando la plaza hotelera, en la habitación o lo que sea, que te vas a quedar más tiempo hasta que se levante el eh, digamos estado de alarma. No te puede decir que no. Vamos, que porque en sí. estos momentos nos pueden echar. El que os ha alquilado la no habitación o. Si interpreto no, bien, es más, bien. Eh, un caso tenía el otro día de, de uno que le echaba a su mujer, me decías mi, mi, mi relación se ha destruido, mi mujer me echa a casa. Luis, ¿qué hago? ¿Qué le diríamos a ese que? Te lo juro, don Alberto, eh. Ayer mismo. Sí, ya, ya. Le echaba su ex su expareja, le echaba. Eso. Estamos, sí, bueno, es, es que a ver, eso ya entramos eh, A ver, me río, pero no es para reírse, porque estamos hablando de que te eche el propietario. Eh, el que te ha alquilado la plaza hotelera, el, la casa o la habitación. Ese no te puede echar, porque si te echa va en contra de las libertades públicas y los derechos fundamentales están contenidos entre el 1 y el 28 de la Constitución. Y el Real Decreto de Suspensión por el Estado de Alarma, digamos, preserva todos los artículos eh, contenidos entre los derechos y libertades públicas. O sea, no te puede echar el inquilino, o sea, el, el, el arrendador. ¿Vale? Porque es a todas luces defendible. O sea, tú te quedas en la casa y si te pasa algo, vas a Civil o a la policía, que me quiere, me quiere echar aquí. Tú lo que haces es un ofrecimiento de que le pagas, o sea, es decir, te quedas ahí y le pagas la cantidad que te. Que Entonces, que incluso la dejas cargando. estipulada para pagarla más adelante, como has explicado No antes. vale, no vale. Como yo ya estoy, digamos, ya se me viene a la cabeza, dice, ah, oh, que, en, en, que te quedas en mi habitación, que te quedas en el hotel, pues ya no te cobro 400, ahora sea, no te cobro 4.000. No Eso vale. no valdría, ¿verdad, don Alberto? No vale. Tiene que seguir cobrando los 400 hasta que eh, se eh, E Incluso lo que usted ha indicado en Zoom hace un momento, que si a lo mejor yo ahora no lo puedo pagar porque me he quedado sin trabajo, hay como una mm. cláusula que, bueno, pues ya te lo pagaré, ¿no? Algo así. Exactamente. Se, eh, eh, va implícito en el contrato de carácter civil lo que es la cláusula rebus y que está en tibus. ¿Qué significa eso? Esa cláusula significa que eh, puedes modificar puedes suspender y puedes rescindir el contrato y puedes porque tú tienes la posición de fuerza decirle al propietario yo te voy a pagar los 400 euros cuando se levante el estado de alarma y no te puede desahuciar perfecto qué información más importante nos estás dando y esto se aplica a cualquier tipo de contrato no un contrato necesariamente que sea con papel también puede ser un contrato verbal que es válido en derecho español que me han alquilado la habitación Qué Vamos información más. más valiosa, don Alberto. Aprovecho a todos los prilines que ven esto en YouTube, si os está gustando poner un like. Los que estáis ahora en el vivo voy a contar los likes que hay y los que lo veis luego también poner un like si os está gustando y suscribiros con campanita. Insisto, que aunque vale. la reunión la hacemos en Zoom todos los días a las 21 horas, el que quiera participar solo tiene que eh, coger el enlace que hay abajo y entrar directamente. Cualquier día a las 21 vale. estamos ahí. El vídeo lo hacemos cuando surge. Y, y los que estáis ahora en el salón de Zoom podéis preguntar lo que queráis, podéis eh, participar directamente, a, abrir vuestro micrófono y preguntarle a don Alberto, aprovechar lo que muy, queráis. Muy importante, muy importante. ¿Puedo hacer Espera, que ya termino con esto ya muy brevemente. Eh, vamos a ver, los, los, yo os he hecho un, un ejemplo con esto de los, de los alquileres. Los alquileres son contratos de carácter eh, sinalagmático, de trato sucesivo. Pero también nos hay de otro tipo, ¿vale? Otro tipo que pueden ser los contratos de prestación única. Como puede ser el que me he comprado un coche y iba, ya no puedo ir a concesionaria por el coche. Porque no puedo salir de casa. ¿Qué es lo que pasa ahí? O ya no me puedo volver en avión a Colombia porque es que estoy metido en el hotel y no puedo salir. ¿Vale? ¿Qué pasa ahí? Son, son contratos de prestación única. Están afectados igualmente por estas cláusulas. ¿Vale? Ojo, porque ahí puede haber, en los de avión, no. Porque la Organización de Aviación Civil Internacional ya no lo permite, porque está bastante vigilado. Pero a lo mejor en un contrato de compramiento de un automóvil puede haber una cláusula abusiva. Se tiene por no puesta siempre la cláusula abusiva, ¿vale? Venga, pregunta que no quiero que se alargue mucho el vídeo. Luego os quedáis. Una, una, lo, lo, venga, Jorge, el que quiera intervenir, venga, directamente. Vale, sí, hago una pregunta al, al letrado. Eh, hay un compañero que vive en una habitación. Y el trabajo de él es relacionista, pública, relacionista público ahí en, en Sol, ¿sí? para llevar las personas a las discotecas y todo eso. Esa persona de eso pagaba su empleo, eh, su arriendo. ¿Qué puede hacer esa persona cuando en este momento no tiene ningún ingreso? Está en una habitación que no le han votado todavía, pues no, pero no tiene para comer, es decir, porque trabajaba era con el diario. Por, por, mira, José, rápidamente supa. ahora te responde el letrado. Ir al grupo de Telegram. Estamos poniendo ahí todos los días, las 24 horas, donde podéis podéis ir a, a, a que le den ayuda, comida del tanto de, de distintos ayuntamientos. En este caso el de Madrid, vale. Y respecto al alquiler, ahora te lo explica mejor don Alberto lo que acaba de decir. Me, hay una cláusula, no. yo no me lo sé en latín, él lo sabe bien, que le permite que no le puedan echar, no incluso Entonces, aunque no tenga para pagar, puede aplazar ese pago. Claro. Desahuciarte no te pueden desahuciar porque el desahucio es un, eh, digamos, es se llama en, en derecho, se llama justicia arrogada. ¿Qué significa esto? Porque tienes que ir a juzgado con una demanda. si eh, el juzgado está cerrado. O sea, no te van a tramitar ninguna demanda. Y de desahucio menos, que te van a poner en la calle. Si en la calle no se puede estar. ¿Me explico lo que quiero decir? Con lo cual, eh, vamos por partes. Si esta persona está en una situación de insolvencia, ¿vale? y extrema o sea, Tendrá que solucionar sus digamos carencias básicas que es la comida la comida se la tendrá que dar en el ayuntamiento en los sitios en los que digamos tenga dispuestos el ayuntamiento Dos, el tema de la vivienda el tema de la vivienda tendrá que hablar con el casero y decirle vamos a ver yo te pago si yo cobro si no cobro no te puedo pagar y no me puedes echar porque tenemos que arreglar esto de, vamos a ver tenemos que arreglar esto de buena fe, primero porque está implícita las cláusulas que se acabo de decir, que en latín vuelvo a repetir, rebus, equistantibus y pactas servanda. Es decir, esto es lo que está implícito aquí. El casero te puede decir, ah, no, no, tú te vas de aquí, te he hecho tal, la Guardia Civil tal, pues tú hablas lo que te dé la gana, pero no me puedes echar a la calle, pues yo en la calle no puedo estar. Vamos, en ese vale. caso, en ese caso pues, pues, puede llamar, ¿verdad, don Alberto, a la Guardia Civil o a la policía que le van a defender? Ah, incluso aunque no tenga papeles, ¿eh? que los sepáis pais muy importante Alberto, esta información que ha dado don Alberto. Sí, porque la, la, digamos el decreto, el, el espíritu de la legislación, el espíritu de la ley es preservar la vida humana, no contagiarse ni no contagiar, y no le van a decir sí, pues mire, desaulcíele, échela a la calle, que se quede en la calle. Bueno, pues a lo mejor se lo merecería, porque yo no soy partidario de eso, pero a lo mejor contagia o contagia a otro, y que este es el espíritu de la ley que está por encima de la ley de los desahucios es un poco ya esto lo lo uno un poco con el tema de por pues, si alguno me está oyendo que tenga hijos y esté separado es eh, las visitas si sí o si no el cambio de la custodia y todo esto vamos a ver es muy importante lo que pasa es que en este gobierno de derechos saben muy poco ¿vale? porque ha habido a, recientemente un juez que ha exigido a ayuso a la comunidad de madrid que devuelva no se sé quede las de las de las mercancías que ha comprado Pero vamos a ver este señor no se ha leído el decreto este juez no lee el decreto, o no sabe leer, o es que le, le mueven otros motivos que no son los jurídicos estrictamente. Eh, la, en materia de sanidad, el mando único lo tiene el ministro de sanidad, ¿vale? No lo tiene Isabel Ayuso de la Comunidad de Madrid, con lo cual este señor, el juez, se ha columpiado. ¿Pero qué quiere decir con esto? Y, y uniéndolo con lo que estaba diciendo de la materia de convenio regulador, son materias de carácter tratamental. El espíritu de la ley está hablando de materias de carácter de la vida humana, de acuerdo con lo cual si sí, eh, el niño está con su madre y la madre no quiere dárselo al padre y tiene perfectamente el derecho mira qué pregunta más buena nos hace ahora mismo en el chat tomás tomás cisneros dice buenas luis yo que ya tengo la solicitud de asilo hace más de un mes el tiempo hasta la tarjeta roja me está corriendo o no tiene relación no. con lo que acabamos de hablar, pero él, él, él dice si, si si le está corriendo ya los seis meses o también han quedado congelados. Fíjate que han quedado más. congelado. Solo corren los días consumidos antes del decreto de suspensión. Vale, pues los días que están congelados sí. O sea los que, que los, los, seis meses, los seis meses los seis esos no, no, no. sí. Ahora, ahora pero un segundo Susana los seis meses esos eh, reglamentarios también han quedado congelados entonces curiosamente ¿no? Sí sí sí sí sí Queda, eh, por, por digamos eh, establece la disposición adicional tercera la suspensión de los plazos administrativos y la suspensión de los plazos administrativos está dentro los los meses de eh, el asilo ojo una cosa ya también muy importante que en este caso a lo mejor alguno me está oyendo y está en esta situación el silencio vale la actividad silente de la administración con carácter positivo o con carácter negativo de acuerdo también queda congelada. ¿Me explico lo que quiero decir. Sí, sí, que, que, que está todo congelado, vamos. Y el plan, y si tienes la primera estamos, si estás esperando estamos, la segunda estamos. cita, no te está corriendo el tiempo. Exactamente, si estás esperando que te den la segunda cita, es decir, el plazo que ha transcurrido desde que iniciaste el procedimiento hasta que se dictó el, el real decreto, eso sí te corre, pero si después del real decreto si es, se extiende el tiempo yo que si te pongo seis meses, entonces no te corre, no te cuenta, te cuenta Perfecto. después. Perfecto. Venga, Susana, gracias haces tu pregunta, o oh, los que estéis en el salón de Zoom, levantad la manita esa virtual que tenéis, si queréis preguntarle sí. algo ahora a don Alberto. Venga, Susana, te toca. No, nada, no, no, Susana, una preguntilla a letrado. Hay un chico Has aquí en mi pueblo, hay un chico aquí en mi pueblo pues que se ha separado de la mujer, tiene dos niños, y lleva pues como cosa de un mes, que está viviendo en la calle. La mujer se queda con vivienda de alquiler se ¿En, queda ¿En la casa con... Aquí en mi pueblo donde yo vivo Sí, pero ¿en qué calle? En la calle no puede estar Bueno, pues eh, sí, está en la calle ahora mismo Tendrá que estar en algún sitio recogido Porque en la calle yo, no, yo digo algo... un segundo Susana, le recuerdo a todos los primeros que hay centros de acogida, ¿eh? En todos los claro. ayuntamientos, por lo que está diciendo ahora mismo Don Alberto, en la calle ahora nadie puede estar, el que no tenga recursos como nos decía o sea, José, sin techo, hay centros. Que estar en la Mira, ah no, a los no sin techos, espera, espera, no a los parece. sin techo, espera Susana y Don Alberto, que a los sin techos les han habilitado los ayuntamientos dónde eh, alojarse y dónde darles de comer. Ir a vuestro ayuntamiento el que esté sin techo, sí o sí. sí. Pues, sí. Te voy a contar yo la verdad. Venga, la pero breve te... Susana, que el vídeo es rápido. Cuéntame, cuéntame. Bueno, nada, breve. un minuto, este un minuto. Este es sin techo, para que me entiendas, lleva como un mes, le han recogido la asistenta de aquí, 15 días, le han pagado un hotel de dos estrellas con pensión completa, pero ahora lleva una semana otra vez con la, con el tema que hay del virus en la calle. Y no, no, pues no puede estar en la, la calle, calle, Susana. Pues, que vaya ver, el ayuntamiento, el alcalde, al ayuntamiento, al defensor. Pero, pero a ver, Luis, por favor, ha hablado el chico con el alcalde y le ha dicho el alcalde que le han pagado 15 días de hotel y que no le van a pagar más. Pues le, le tienen que lo pagar todos comer, los que le tengan que pagar. No puede dormir no, nadie, nadie en la calle. No puede, no puede. Ese, ese alcalde sería denunciable. que te diga don Alberto su opinión? A ver, mi opinión es que vamos a ver, en la calle no se puede estar por un real decreto que ha firmado el, el, el gobierno. Digamos, dará cuenta al Consejo de Ministros. Esta es, digamos, la norma que ahora mismo impera. Es la que vale. El alcalde, vamos a ver, el sin techo. Yo el otro día estoy hablando con un sin techo y, y estoy hablando con él por teléfono. Yo conozco a todo el mundo, claro, pues hablé con él. No, pues que ni me ha cogido una chica voluntaria. Y, y los demás que estaban contigo, pues los demás han ido a un sitio de, de acogida. Es decir, no puedes estar en la calle, ni en un portal, ni en el metro. No, tienes que estar, o sea, están guardados los... Perfecto, per perdón. Animafla, sí, o sea, sí, se para ti Ani Animafla, que nos está preguntando en YouTube, sí, se te ha congelado para ti también el tiempo. Don Alberto lo sí, ha explicado escucha. al principio del vídeo, luego lo, luego lo ves. Eh, eh, es se escucha, ha congelado. O sea. Perdona un momento, Luis, es que preguntaba a Susana otra cosa que de los niños. ¿Qué pasa con los niños? Pues nada, que los niños están viviendo con la mujer de este chico, están todos recogidos, pero él al separarse se ha quedado sin trabajo, le han despedido y está en la calle. Y le estamos dando de comer, los 100 vecinos que estamos aquí, pues cada día le debemos de comer uno. Y, y habla, con sí, sí, sí. habla con el alcalde, aquí ah, en Guadarrama. Habla con el alcalde, el chico ha hablado con él, porque yo también conozco al alcalde, tiene mi edad además, venía conmigo al colegio y le ha dicho muy claro que le ayuda a 15 días, que le paga un hotel, pero que más no puedan hacer por él y está en la calle. Bueno, yo, pues entonces este chico vez. lo que tendrá que hacer es que el alcalde le tendrá que dar, eh, digamos, servicios sociales del Ayuntamiento de guadarrama que también los conozco, y deja mucho que desear, vaya por delante, tendrán que darle una solución a este señor. Lo que no va a hacer este señor es estar en la calle. ¿eh? Ni no lo sí, van correcto. A Ha quedado, quedado súper sí. claro. Venga, que quiero dar paso a Paula, que ha levantado la mano. Paula Mideros, sí. puedes hablar. Buenas noches. Eh, buenas noches, ¿me escucha? Sí. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Eh, don Alberto, eh, le quería hacer una pregunta. Yo llegué como turista, eh, mi intención era pedir asilo, eh, obvio uh -huh. se, ya tenía mi cita, obviamente quedó cancelada, pero me preocupa un tema y es que el seguro que compré para viaje, el seguro médico, se me termina en estos días y quedó sin protección, entonces quería saber qué puedo hacer en este caso. Tengo un hijo discapacitado y me preocupa muchísimo la cuestión del seguro médico. Eh, ¿En algún centro de salud me pueden colaborar con su atención o qué puedo hacer en este caso? Muchas gracias. A ver, eh, en materia de seguros médicos, eh, cuando termina el, el plazo por el cual se contrató la póliza, se acabó la prestación. Otra cosa es que te pongas en contacto con esa compañía y eh, digamos, amplíes la cobertura y amplíes la, digamos, la, la duración. ¿Vale? Al, al, al precio que te ponga la compañía de seguros pero la compañía de seguros como tal se contrató una digamos cuestión principal que venía de carácter accesorio un seguro y entonces ya el seguro ha cumplido ha cumplido su digamos mm, eh, su función si caduca el seguro y ya no tiene ninguna prestación tendrás que reactivarla contratando nuevamente una póliza bueno muchísimas gracias nada Muchas gracias, Paula. ¿Alguna pregunta urgente de, de alguien? Y que, que vamos a finalizar ya el vídeo de YouTube. Aunque yo el salón de Zoom os lo dejo abierto, ¿vale? Aunque yo, ¿vale? El que está ver, viendo el vídeo en YouTube. ¿Alguna cosa más? ¿Sí? ¿Alguna cosa más, don sí. Alberto? que quiere usted decir? El... Pablo, Dora, Olga, eh, pregúntame lo que queráis. ¿No? Vale, pues ha quedado claro, eh, Prilines. He explicado o... bien? Sí, ahora. Bueno, no, pero, ¿pero yo, yo, yo, yo el... sí le puedo preguntar algo. Yo le he preguntado al letrado. Dígame. Yo, si, si nadie pregunta, pues yo aprovecho. Yo ¿No sí no sí, sí, Aprovecha eh, que trae pero, pero uno, venga, pregunta. Esta pregunta. es una que esta va gratis, ¿eh? Vale. Aprovecharos que tenéis gratis a don alberto ahora en youtube y también en el salón de zoom el que quiere ir al salón de zoom lo tenéis debajo del, del vídeo vale todos los días a las 9. venga la palabra a juan pablo le voy a dar la palabra a juan pablo que hable juan pablo gracias gracias eh, don alberto mire lo que pasa es que eh, mi esposa está o sea nosotros llegamos en septiembre del año pasado y estamos en proceso de solicitud de asilo pero mi esposa es auxiliar de enfermería quisiera saber si nosotros es o sea no nos han dado la primera cita no la dieron para abril del 2021 pero quisiera saber si tiene la opción de que le den un contrato express por de enfermería Si sí, eh, vamos a, a la luz del, al perdón a la luz de la última digamos eh, manifestación Les Acabo de poner el vídeo del ministro mírate ese vídeo lo hizo el ministro ayer necesitan sanitarios sí o sí enfermeros celadores médicos Está lo que dice don Alberto, antes la vida, antes la vida que cualquier otra cosa. Vete a tu ayuntamiento donde sea que estés de España y dilo. Mi esposa es eh, enfermera, auxiliar de enfermería, okay. quiere trabajar, ya verás como alguna ayuda te van a hacer. Eh, Juan Pablo, no, no, no, si quiere trabajar como auxiliar de enfermería, por ejemplo, en San Lorenzo de la Escoria están buscando en Guadalajara. No, no, y en toda buscando. España. Y en y y ¿Dónde estás tú? Trabajo. ¿Dónde estás, decir? amigo? ¿Tú dónde estás? Estás en... Juan Pablo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Sí, ¿Se Pablo? puede, quiero hacer una pregunta, Luis. Venga, hazla, Diego. Eh, en Cantabria. Bueno, espera, vamos a esperar un ¿Dónde? segundo, por favor. Alberto, una pregunta, pregunta. Me gustaría sí, cerrar, cerrado. Perdón. Santander, Santander. Perdón. Perdón, Alberto. Vamos a ver, perdonarme. ¿vale? Antes Diego, de pasar a otro tema, no dejar una cosa colgada. Es decir, Bien. me ha hecho una pregunta que son dos personas. En el año pasado en septiembre pidieron el asilo. Una de ellas es auxiliar de en enfermería. Bien. En estos momentos se precisa la colaboración y la solidaridad. El ministro en este sentido va a dar la tarjeta de residencia sí, y permiso sí. de trabajo a estas personas. Pues aprovecharlo. Okay. Venga gracias. Diego, te, okay. te toca. Está, eh, Juan Pablo, tú, está claro que sí. O sea, Juan Pablo, sí, sí. Ves a tu ayuntamiento vale. ahí en Cantabria, el ayuntamiento que tengas y dilo. Tengo una vale, pregunta. Venga, Gracias. pero espera, aquí iba Diego, iba Diego. Ahora os don habéis ánimo, os habéis voy, voy. todos. Venga, ahí entonces. le digo. Me dijeron que sí. ¿Quién habla? Venga, Diego, ¿Qué te te toca. que, sí? que toca. ¿Qué es Don Alberto. Dime, dime. Eh, don Alberto, yo entré aquí como calidad de turista, quiero quedarme para el arraigo eh, a los tres años. Yo le pregunté una vez a Luis y quedamos con que le iba a encontrar a usted y le iba a hacer esta pregunta. Eh, ¿Hasta dónde puede salir un, un turista, alguien que vino en calidad de turista saliendo fuera del país. Por ejemplo, le hago una pregunta digo: ¿se puede salir a otro país, por ejemplo, Francia o Italia? Vamos a ver. Si tú vienes en calidad de turista, no puedes tramitar ninguna regla hasta que no cumplan los requisitos que son de tres años aquí en España, digamos, acreditados documentalmente. Primero. Dos, eh, si vienes de turista, tú te puedes venir de turista y salir con tu visa. Es decir, las personas que están de turista aquí en España están legalizadas, pueden hacer lo que quieran, trabajar, o sea, abrirse una cuenta corriente, porque estás de turista, luego ya no. Me explico. Hola. Diego, hola. Diego, sí, ahí o sea, se escucha. Sí, sí, sí. No sé si sí. le decía que si después de un año puedo hacer eso, si puedo viajar después de un año. Después de un año que estés aquí, pero con, eh, eh, ¿en qué situación no personal? Malo, irregular. No, si no tienes una situación regularizada, no puedes salir de los, de los límites de España y menos si has pedido de un asilo. Claro, no no, no, no, no he pedido nada. Bueno, eso es lo que quería saber. O sea que no puedo salir a ningún lado hasta que no pase. A ver, kilómetros. Diego, por poder puedes salir porque no hay fronteras en toda Europa. Pero sí, claro, sí. si pasa un accidente de coche en Alemania, pues. Sí. Por ejemplo. No sería un delito, no sería un delito, pero no, claro, no conviene, yo sí, creo. Es lo que para dice para Don Alberto es, si se le ha acabado la plan. visa de turista, si puede viajar por toda Europa. Por poder, sí. pero no es como Por poder puedes. Aquí se sí. puede hacer todas las cosas. Luego está que no entres donde quieras ir. Me voy a Alemania. Resulta que estás ilegal, no entras en Alemania, por ejemplo. Claro. ¿Sabes? sí, sí, sí. Bueno, bueno, esa era la pregunta. Por ejemplo, entonces sí me puedo mover libremente todo dentro de España, menos eh, salir fuera del país. Sí, te a ver, Diego, que país, puedes salir por toda puedes salir Europa, por... puedes. Bueno, para, a, cuando acabe el estado de alarma. Pero eh, en Alemania no sabemos cómo son las leyes o en Francia. Sí. Sí, Lo normal sí, normal vale. es que te detengan en la entrada y te manden sí, sí. para España otra vez. Ya, pero que el tema es que no hay frontera. No hay, claro, no hay. Lo claro, que pasa es que si hay claro, un accidente claro. de tráfico, algún encontronazo con la policía de Alemania o de Italia, allí a lo mejor si no, no tipo, son tan benévolos lo, como aquí. Lo a ti. hago a través de una, eh, por ejemplo, una empresa de viajes, una empresa de cruceros, por ejemplo, te toma un crucero que sale de Barcelona y te dice te llevamos Francia y, y España. ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo? ¿Sí te si te si lo hago a través de una empresa que se dedica a los cruceros. Y tú te subes a un crucero en Barcelona. Y de Barcelona te lleva a Francia y después a Italia. Y después vuelve otra vez a Barcelona. ¿Se la situación hacer? legal sería la misma, Diego. Otra cosa es que al crucero no va a ir la policía a pedir, yo qué sé, lo que no sé si los de... Claro. O sea, por poder, sí, crucero, por poder se puede y no es un, de un delito lugar específico. Por ejemplo, a las playas te lleva, no anda paseando por ahí adentro. O sea, por tú te puedes montar en un crucero, si eres capaz de montarte en un crucero e ir por todo el Mediterráneo con la sí. documentación con la que dispones, perfecto, salvo que estés, digamos, en busca y captura y hayas cometido algún delito, entonces ya se meten la policía en el crucero y te sacan de las orejas. Eso ah, te vale. Digo. Vale. Sí, si sí. Pues, ¿sí, no, sí. tú montate en el crucero y te das una vuelta por todo el Mediterráneo. Paula, ¿querías preguntar algo que has vuelto a levantar la mano? Paula, venga, pues muchas pregunta gracias. Paula, venga, pre pregunta, aprovecha. Gracias, este, en este momento, ¿es factible empadronamiento? ¿Es factible el empadronamiento? Pues eh, está suspendido también todos los actos administrativos. Ah, bueno, <ríe> muchas gracias. Y además, ese es presencial. es presencial una pregunta al letrado que acaba de decir... De que una persona turista en España eh, está bien y que puede trabajar. Eh, eso me quedó como en duda, porque lo que yo había escuchado es que los turistas no pueden trabajar durante esos 90 días, no puede esos 180 días, ¿crees? O, no, 190 eh, días que, que no puede de turista trabajar. Aquí sí. puedes trabajar con un contrato de carácter temporal que no exceda ah. el tiempo de turista. Ah, correcto. Buena información, no lo sabía y, y estaba un poco como confundido y yo sé que muchas personas también. Y lo otro, gracias, eh, doctor Alberto. Y lo otro es que mm, me preocupa la parte de los bancos. A ver, las cuentas de los bancos con las tarjetas rojas de las, tar las tarjetas rojas de asilo las que tienen autorización para trabajar porque yo ya viví ese momento ya he vivido esa situación en dos en dos ocasiones el banco me ha bloqueado la cuenta y la empresa me va a hacer la transferencia y está bloqueado qué irán a hacer los bancos en esta situación A ver vamos a ver he oído que está bloqueado el banco la cuenta sí en, en diciembre del año pasado pero eso que tiene que ver con la... red, con la. ¿Tú tienes una tarjeta roja? Buenas tardes. A ver, la, sí, explico para, para que sea más claro. Yo el 21 sí. de diciembre se, se terminaba, se caducaba mi tarjeta roja, sí, la de, la, con el permiso para trabajar. Y el 21 de diciembre. Y tuve cita el 21 de enero. ¿sí? Entre uh -huh. enero, entre diciembre y enero, el banco me ha bloqueado la cuenta porque dice que el sistema del banco reconoce esa caducidad y ese tiempo me lo bloquearon pues hablé en el blanco hablé en la empresa y nadie me resolvió hasta el 21 de enero que tuve la renovación de la tarjeta Correcto eh, Cuando se en el corriente, tenía, un te tenía una fecha de caducidad que venía adherida a la tarjeta es decir la tarjeta dice válida hasta el 21 de diciembre pues así te han puesto en operativa bancaria. El 21 de diciembre automáticamente se cancela la cuenta. pero Entonces, Oye, una pregunta llena... rápida. ¿Esto también quedará congelado ¿no? con lo del estado de alarma o esto de los bancos no queda congelado? Es ¿Qué queda congelado? Esto de que le caduca lo que está diciendo Jorge, que es que él ya le ha pasado varias veces. le Él se renueva la cuenta y yo qué sé, le dan el permiso, el que sea, se lo dan por seis meses. Entonces el banco lo apunta en sus ordenadores. Oye, cuando pasan sí. los seis meses, le bloquea la cuenta sí, claro, sí. Y claro, qué claro. pasa, que como la cita no se la dan hasta dentro de en vez de seis meses, el estado va no. más lento y se dan hasta dentro de ocho, se pasa tres meses eh, no, ahí no. en stand -by, no, Pero ya vio, Jorge, la, espera, la idea no. de vete a, a, a no. lo, Cuando pues, acabe esto, la idea de la tarjeta esa de correos, que es muy buena idea para tener el dinerito. Pero no, eso no. se congelaría también, don Alberto, eso del banco... No, eso no, eso, no. eso es va por libre, eh, ¿no? Hasta, hasta que no vayas allí al banco con una tarjeta eh, adecuada, el banco en su operativa bancaria no te va a dar de alta. Con lo cual, el banco no es la administración pública. Claro. Bueno, Prilines, escucha que voy a finalizar el vídeo, vale. Eh, mañana, mañana. Ahora en zoom podéis seguir. ¿eh? Yo os dejo el chat para vosotros, el salón. Yo también me voy. Vale. Escucha, Prilines, que muchas gracias Prilines por haber estado ahí. Ponerle un like si os ha gustado el vídeo, poner un like, vale el que lo está viendo luego suscribiros vale con campanita que la hora de emisión no es fija la hora del salón de zoom sí es fija a las 21 horas de madrid todos los días está debajo el enlace y según estamos en el salón de zoom pues emitimos el vivo como ahora muchas gracias a todos los que lo habéis visto a los que habéis estado en el chat a los que habéis preguntado ahora me lo miro todo a los que lo veis luego poner también en los comentarios las dudas que, que se os ocurran vale prilines. bueno mañana volvemos a vernos muchas gracias a todos chao chao hasta mañana